Navidad se celebra el 25 de diciembre por el nacimiento de Cristo, pero no se sabe por qué se eligió ese día. Unos dicen que, habiendo vivido un número perfecto de años, murió el mismo día de su concepción. Por lo tanto, su nacimiento fue nueve meses después. Otros aseguran que suplantó la fiesta de Sol Invictus para obtener conversos. Cuando se mira con detenimiento, ninguna hipótesis tiene una base firme. Hay razonamientos alternativos pero sufren de problemas similares. ¿Y tú, cómo crees que se decidió?